Uno de los productos gastronómicos más famosos de las Islas Canarias, y de Gran Canaria en concreto, son los quesos. Y vamos a entrar a esta quesería a ver cómo producen su famoso queso de cabra. Y es la tercera generación, empecemos con 400 que nos dejó en mi suegro y ahora estamos sobre las 2.100. Esto es cabras más o menos. Si todos los días sobre las 6 de la mañana empiezan los, tra los chicos a ordeñar, y se termina sobre las dos o dos y medio? Estas que estamos ordeñando están siempre sueltas. Las recogemos por la mañana, las ordeñamos, las echamos de comer, las volvemos y las soltamos otra vez. Hasta el día siguiente ya las dejamos tranquilas. ¿Y es fácil cogerlas? Coger las cabras y. Por, por la, la mañana, la... sí. Sí, ellas más o menos están acostumbradas. Por la mañana entran, entran bien. sea, pues saben que tienen que currar por la mañana, ¿no? Sí, sí, sí, <risa> sí. Ella que, eh, que hay que sacar a la leche. <risa> No los había visto nunca de cerca, así tan de cerca. Mira los cuernos, además, cómo torsionan... Mira ¡Qué barba tienen estas! Ahora mismo está 4 litros y medio. Entre 2 litros, 2 litros y medio, pero que puede dar 4 sí. litros. 4 litros, 3 litros, según... Ah, cuando hace calor da más leche. Cuando está el tiempo más calentito da más leche. Me sí. ayuda más. Cuando hace frío da menos. ¿Habéis visto qué hace por aquí? O este sea, a... de aquí, de aquí a octubre, llega la así. Entonces pues la bomba a la fuente, ya o para el tanque o para, para la que se Cogemos la leche, le echamos el fermento, que es el fermento para matar todas las bacterias más de la leche. Por la mañana se cuaja la leche a 32 grados, echamos el cuajo, cuajo lo que hace es cuajar la leche deja la consistencia del yogur. Se empieza a elaborar a la hora y pico de haber cuajado. Ya empezamos a, a desuera. El desuera es la cuajada, quitarle el exceso de suero que tiene ya apretamos. Estoy prensando, ¿no? Sí, prensando a mano y después la prensa. Sí, se quedó como si fuera yogur, yo creo que ya quitándole el líquido, ¿no? Sí, no, mañana se puede comer si quieres también. Sí, esto es la prensa. Ahora esto lo voy a pagar desde el dibujo. De... ¡Qué maravilla cómo huele de bien! La mayoría de queso se consume aquí en la cita. Es que cuando tiene dos meses le damos la cobertura del pimentón y del gofio. El, el, el de gofio. Este de lo dejamos que madure dos meses para después que no la venta. Eso buena señal, ¿no? Que le salga la pelucilla esa. Sí, eso buena señal que el queso está sacando en toda la humedad que tiene el queso. Ah. Y cuando madura se limpia con, con suero o con agua y ya está. Venga, muy bien. Vale.